Todos los enemigos han sido eliminados. Afirmativo, Eco 419 aproximándose, ¿alguien ha pedido un cuarto? Eh, no sabía que hacíais visitas a domicilio, Martillo. Ya sabéis mi lema, lo prometido es deuda. Vale, vámonos. Busquemos la sala de mapas que nos mostrará dónde se encuentra el centro de control de Halo. De... ¡No pierdas el objetivo! ¡Le he dado! ¿Te los quieres todos. ¿Qué te parece que te maten otra vez? ¡Veita Disparad. Les hemos dado una lección. Bien. Dios. Ahí, en la pared del acantilado. Seguro que el cartógrafo silencioso está dentro de esa instalación. ¡Muevo! ¡Ah! ¡Fui! ¡Ah! ¡Sigue así! ¡Nada de correr!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 La zona de aterrizaje parece segura, señor. No hay movimiento. Buena suerte a todos. Case, corto. Parece que hay un camino que lleva al interior de la isla. Tenemos que encontrar el código de desactivación de seguridad para abrir esta puerta. ¡Grrr! <tose> <tose> <tose>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 ¡Aplastado! ¡Como en el entreno! ¡Fuego! ¡Cumplice! ¡Estoy contigo! ¡Dios! ¡Venid a probar esto! ¡Y la lección no ha hecho más que me feliz. ¡Dios! ¡No te escaparás! ¡Recibido! ¡Así se ahorra munición! ¡Toma! ¡Te he guardado un poco! ¡No te, te hagas el listillo! ¡Qué lío! ¡Toma! ¡Te he guardado un poco! ¡Tenemos compañía! atacada a las fuerzas enemigas en cuanto las veáis! Será más fácil mantenerlos a raya desde dentro de la estructura. ¿Podéis entrar? ¡Negativo! ¡Vienen demasiado deprisa! ¡Negativo! ¡Jefe, tiene que encontrar al cartógrafo! ¡Nosotros los mantendremos ocupados todo lo que podamos! ¡No achaquen los marines! Las cosas se nos van a poner difíciles si no salimos antes de que lleguen más refuerzos. ¡Busquemos ese mapa! AALL! <laughs> <laughs> Ahí, ese panel holográfico debería activar el mapa Analizando El centro de control de Halo está aquí Esa estructura parece ser una especie de templo o santuario Si no lo he interpretado mal Interesante santuario no parece un lugar muy apropiado para una instalación tan importante. Cortana, al Capitán Case. El Capitán ha perdido contacto, Cortana. Es posible que su nave esté fuera de alcance o que tenga problemas de equipo. Sigue intentándolo. Avísame cuando haya restablecido el contacto y comunícale que el Jefe Maestro y yo hemos descubierto dónde se encuentra el centro de control. Nos dirigiremos allí en cuanto estemos arriba. Afirmativo. Martillo, corto. E aí outro? Uh. a Eco 419. El jefe y yo estamos arriba. Solicito evacuación. ¿Miden? Recibido. Voy para allá. Ah, ¡Siguiente monstruo! ¡Déjame alguno! ¿Necesitan más munición? Allá, Martillo, toma las coordenadas y el plan de vuelo. Eh, Cortana, esto está bajo tierra. El pacto ha hecho un examen sísmico y mi análisis muestra que Jalo está lleno de túneles que rodean todo el anillo. Espero que no te equivoques, Cortana. Este pelícano no gira bien. Mira el lado positivo. Martillo, lo último que el pacto espera es un ataque aéreo bajo tierra. Recibido, ahora veremos cómo llegar al centro de control Suerte, martillo corto